¿Cómo tú inicias en esto de los medios de comunicación? Sí, tu experiencia en el toque. ¿sabes? ¿Qué tú te puedes llevar y tú decís, esto me llevé dentro de <risa> Catherine, ¿por qué tú sales del toque? Hay muchos rumores. Entonces, ¿por qué la gente asume que tú y Mayerín tienen una realidad? Hubo eh, una vez que pasó un inconveniente eh, por una página que se creó donde estaba difamando. dieron un resultado de quiénes fueron las personas que difamaron la relación que ya con Roberto Neri qué te motivó luego de salir de tanto tiempo fuera de la televisión a entrar a la relación? que tuviste una relación eh, con, supuestamente con un con deportista se enamoraba eh,